Bueno familia, llegamos aquí con el primer video. En este primer video vamos a platicar sobre este primer ejemplo donde el mismo jugador es el diseñador, el fabricante y el vendedor. Recuerden que estos videos van a ser sobre la, el diseño, fabricación y venta de exploradores o no exploradores, de NFTs. Entonces para poder vender estos nfts se tienen que fabricar para poder fabricar se tiene que tener un diseño y vamos a hablar de este primer ejemplo para que vean mis ideas o lo que pienso que tenemos que hacer o tener en cuenta para poder hacer esto realidad cómo funcionaría este tipo de, de negocios de meta con este primer ejemplo si el mismo jugador sabe diseñar nfts en el programa de blender tiene que ser en el blender okay. tiene que ser hasta ahorita han dicho que es el único programa donde van a no tienen que hacer los diseños el jugador mandará ese diseño a los de ablan para que aprueben el diseño todos los dos diseños de nfts tienen que ser aprobados por ablan no van a aceptar cualquier cosa Tienen que ser algo que esté bien hecho cuál será mi inversión mi tiempo para diseñar los nfts en ese momento, solamente esa será mi inversión. Mis gastos, el internet, electricidad, cuando esté diseñando sus NFTs. Ganancias, ninguna, porque no he vendido nada. Simplemente los diseñé. Muy fácil, ¿verdad? Si ustedes son buenos para diseñar y tienen pensado hacer todo, todo la, el diseño, fabricación y venta, este, este primer ejemplo es para ustedes. Después, una vez que se manden los diseños y los te hablan, lo, los aprueben, los tienen que aprobar, si nos dan el permiso. Tenemos que construir una fábrica en un lote lo suficientemente grande para poder tener inventario. En el momento hay dos tipos de fábricas, pequeñas y medianas. Las fábricas pequeñas requieren 8600 horas de Sparks para construir lo máximo de Sparks que se puede usar a la vez para la fabricación, durante la fabricación de NFTs, son 12 Sparks. Las fábricas medianas requieren 17,600 horas de Sparks para construir. Lo máximo de Sparks que se pueden usar a la vez para durante la fabricación de, los, de esos NFTs son 10 Sparks. Y esto lo escuché del Thank Me Later cuando escuché uno de sus videos de su juego de UPEX World porque no sabía cuánto era lo máximo para las fábricas medianas. Ayer dijo que eran 10 Sparks. La inversión, para ustedes, que van a hacer todo, será su tiempo, propiedad grande, tienen que invertir una propiedad grande y tener Sparks. Sus gastos, esa propiedad grande van a tener que comprarla, no sé, un lote de 150 OPEX cuadrados, 200, no sé. Gastos, Sparks, porque para la fabricación de esos NFTs para la fabricación de la fábrica, internet y electricidad, esos van a ser sus gastos, sus gastos en el metaverso y sus gastos en la vida real. Ganancia, ninguna, porque aún no han, no han vendido nada. Hasta ahorita vamos en cero, y invertimos y gastamos como diseñadores, como fabricantes, y aún no nos hemos ganado nada. Una vez que se termine la fábrica y empecemos a fabricar esos NFTs, tenemos que construir un showroom, una sala de exhibiciones para poder vender los NFTs fabricados. Aún no se sabe si el tamaño de la propiedad afectará al inventario máximo que se podrá tener a la mano en el showroom. Igual como lo, las fábricas tienen, dependiendo del tamaño del lote, cuando se terminen de fabricar los NFTs, se van poniendo en la propiedad. Y si la propiedad no está muy grande, se llena de, de nfts ya no van a poder fabricar más porque no tienen dónde ponerlos igual con los showrooms ahorita hay un, un showroom pequeño que requiere 6600 horas de sparks Ya uno se sabe cuántos nfts se podrán tener en exhibición ahora todos los nfts fabricados serán del mismo tamaño yo digo que no yo, yo pienso que van a requerir cierto up cuadrado en, el, en la propiedad entonces, entonces hay que pensar en eso. Si yo diseño un, un NFT, una, una piscina, pongamos ejemplo, va a ocupar mucho espacio mi propiedad comparado con una mesita. ¿verdad? Entonces cuando termine yo de fabricar mi piscina en la fábrica, si es, es un ejemplo, cuando lo ponga yo en, en la propiedad de la fábrica, va a cubrir mucho UP cuadrado de inversión. Inversión es nuestro tiempo para la construcción y el marketing. Importante que piensen en eso. ¿Dónde van a vender sus NFTs? Ya hicieron todo ese trabajo. Ya diseñaron el NFT. Los mandaron los de Ablan? Se esperaron unas semanas para que los de Aplan les digan que sí. Hicieron la, Construyeron la fábrica. Fabricaron los, los NFTs. Invirtieron en comprar el, el lote grande para la fábrica. Tuvieron que juntar Sparks, cazar tesoros, comprar los Sparks. Ya hicieron todos esos gastos. Y ahora, ¿cómo los van a vender? Tienen que hacer algo de marketing para que la gente llegue a su tienda, a su showroom y se los compre. Ahora, ese gasto será dentro del juego, en las redes sociales. ¿Cómo van a hacer este marketing? para que la gente, para que los jugadores sepan dónde está su showroom, para que vayan a ver sus NFTs, que están bonitos, para que se los compren. ¿Qué precio le van a poner a sus NFTs? ¿Qué tanto les urge vender esos NFTs? Van a tener que pensar en todo eso. Porque digamos que yo, sea un buen diseñador también, hago una mesita con cuatro sillitas, para ponerlas en el patio y este otro jugador, que también es diseñador, hace lo mismo. Si yo pongo la mía a, no sé, a 10,000 10, Lupex, esa mesita con, con las sillas y el otro jugador lo pone a 20,000 Lupex, ¿a quién creen que le compre más? Si son de la misma calidad, ¿a quién creen que le van a comprar primero? Sus otros gastos que van a tener van a ser propiedad grande sus Sparks, su propiedad para poner el, el showroom. Los Sparks, cuando tienen un showroom y tienen en el futuro, van a tener que transportar los NFTs de las fábricas a, las, a la sala de exposición en los autos. Los autos van a requerir que los recarguen con Sparks. También, si no tienen un auto, no tienen un camión, un remolque para trans, transportar esos NFTs, a su showroom, van a tener que pagarle a alguien para que haga transporte sus, sus NFTs a su salario de exposición. Otros gastos, internet, electricidad. Ganancias, el 100%. Como ustedes fueron los diseñadores, los fabricantes y los vendedores, ustedes se van a llevar el 100% de las ventas. Con este modelo de negocios, este jugador tendrá todos los gastos y se, se llevará todas las ganancias de las ventas de NFTs. Para mí este es el, el negocio más fácil porque no tenemos que lidiar con nadie. El problema es que si no soy buen diseñador, si no sé cómo usar Blender, si no tengo los Sparks necesarios para terminar mi fábrica a tiempo, para fabricar mis NFTs a tiempo para fabricar mi showroom. Si no tengo UPEX suficientes para pagarle a alguien para transportar mis NFTs a mi sala de exhibición, porque aún no tengo un auto, ¿será rentable este negocio? Importante que se pongan a pensar esto. Si tienen pensado abrir un negocio, una tienda, fabricar NFTs que creo que muchos, muchos jugadores están pensando hacer, pero para mí que esta es la el modelo más fácil con menos dolores de cabeza pero va a requerir mucho más tiempo y muchos más recursos bueno familia este es el primer ejemplo ahorita vamos a hablar del segundo déjenme en los comentarios déjenme saber qué más se me olvidó qué otros gastos inversión qué otra cosa no no pensé que una persona que diseñe, fabrique y venda tenga que hacer para que pueda venderlo lo más pronto posible tenga buenas ganancias Bueno familia, gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video donde hablaremos que tendremos un diseñador y otro jugador que será el fabricante y el vendedor Muchas gracias familia, no se les olvide de dejarle un like suscríbanse al canal si no lo han hecho y nos vemos despuesito en el metaverso.